Día, le agradecemos que nos acompañe en la mañana de ese martes en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Mi nombre es Catherine Cavazos. Tenemos mucha información el día de hoy. Justo hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y en Nuevo León, la situación que viven es alarmante desde el año 2017. Suman 526 muertes violentas de mujeres y niñas. En lo que va del año 2022, son 1.118 casos denunciados de violencia familiar. Otro caso se dio en el municipio de Guadalupe. Una mujer embarazada fue golpeada por su esposo. Le platicaremos de esto más adelante. Avanzan las investigaciones en torno a lo ocurrido en el estadio La Corregidora, en Querétaro. Las autoridades ya detuvieron a 10 presuntos responsables de esta golpiza aficionados del equipo Atlas. Y en Ucrania, a pesar de las negociaciones de representantes de ambos países, continúan los ataques. Reportaron bombardeos en varias ciudades. En Sitomira hay un incendio fuera de control en un depósito de petróleo. En Macarib reportaron al menos 13 muertos. De platicaremos de esto más adelante en este espacio informativo. Mientras tanto, es momento de ir con mi compañero Rafa Martínez para que nos dé un adelanto de la información más relevante del mundo deportivo. Rafa, muy buenos días. Catherine, buenos días. Bueno, pues continúan los ecos de la pelea, de la batalla campal que sucedió en la corregidora de Querétaro. El día de hoy hay reunión de dueños, se tomarán decisiones importantes sobre el futuro del fútbol mexicano y del presente torneo. ¿Qué va a pasar con Querétaro? Todos los detalles los tendremos en la sección deportiva. Excelente, Rafa. Muy buenos días. Ahora vamos con mi compañero Alfonso Pérez para que nos dé un adelanto de los temas del mundo del espectáculo. Katherine te saludo con mucho gusto en esta mañana el día de ayer se llevó a cabo la tradicional comida en honor a los nominados al Oscar allá en Hollywood, estuvo un mexicano si quieren enterar de quién es todo esto y mucho más más adelante en los espectáculos esa información más adelante en Ciber Noticias Monterrey en este momento vamos del otro lado del estudio con mi compañera Yuli Castillo que nos tiene un avance del pronóstico meteorológico Muy buenos días, gracias Katrin, excelente martes para todos, como siempre un gusto poder saludarlo, gracias por acompañarnos y le comento, para esta tarde la temperatura máxima estaría llegando hasta 23 grados centígrados, un cielo completamente despejado, el pronóstico de lluvia en un 5%, la humedad relativa en 53, ya en el transcurso de la noche, solo las 22 horas, va a haber un descenso marcado en las temperaturas de 12 a 13 grados centígrados sin pronóstico de lluvia y la humedad relativa... En un 67%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Temperatura fresca para tomarlo en consideración Yuri Castillo, gracias por este avance del pronóstico del tiempo, te vemos más adelante en Ciber TV Noticias Monterrey, para conocer cómo se va a comportar la temperatura para el día de hoy martes, también para los próximos días cambiando completamente de información en este momento vamos a enlazarnos con mi compañero Marcial Pastarón, que nos tiene datos relevantes sobre hechos que han ocurrido en las últimas horas en la entidad, principalmente Marcial nos va a platicar sobre una mujer embarazada que fue golpeada por su esposo, esto en el municipio de Guadalupe, hechos lamentables más en el día donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Además, también continúa esta ola de incendios. Se registró uno en Apodaca y continúan también los robos, los asaltos marcial. Muy buenos días. Uno si sí tienes más información al respecto. Hola, ¿qué tal? Catherine? muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio. Como está señalando, el día de hoy, Día Internacional de la Mujer, pues una, eh, un caso que ocurrió allá en el municipio de Guadalupe, en el cual este hombre que fue identificado como... Mario Alberto Deck, de 19 años de edad, pues atacó a golpes a su pareja, a su esposa, quien se encuentra embarazada, ella tiene 15 años de edad. Estos hechos ocurrieron en la calle Juan José Breme, en la colonia 25 de noviembre. vecinos de este sector, al escuchar esta agresión, al escuchar que esta joven estaba llorando, pues de inmediato se acercaron al domicilio y se dan cuenta de lo que había sucedido. De inmediato piden el apoyo de la policía de Guadalupe, quienes llegan hasta el lugar y logran detener a este hombre que se encontraba pues bajo los efectos del alcohol, él ya se encuentra a disposición del Ministerio Público y podría ser presentado ante un juez de control por estos hechos que te repito ocurrieron en este día allá en el municipio de Guadalupe. Por otra parte, ahora vamos a dar también a conocer información en torno a lo que eh, sucedió en, allá en el, lo que es la carretera eh, Doctor Arroyo Matehuala, en este lugar, un accidente en el cual cinco personas pierden la vida luego de que uno de uno de estos vehículos aparecer la camioneta de una empresa, propiedad de una empresa que radica ya en doctor eh, doctor Arroyo, invade el carril al momento de salir de una curva y se impacta contra este automóvil de alquiler, es un vehículo ecotaxi con placas de San Luis Potosí, en el cual pierden la vida dos menores y tres adultos que quedaron en el interior de este vehículo. Los elementos de la Guardia Nacional y también eh, policías municipales de doctor Arroyo que llegaron hasta este hasta este sitio, pues iniciaron las investigaciones, los cuerpos ya fueron trasladados al anfiteatro, y te repito, esto ocurrió allá sobre la carretera doctor Arroyo Matehuala, en donde dos menores pierden la vida, y tres adultos más también quedan sin vida en este lugar. Por otra parte, ahora te voy a dar a conocer también los hechos en otra información, pero estoy aquí en el estado de Nuevo León, en el cual ocurrió un incendio en un domicilio particular ubicado de esto en la colonia Santa Cecilia, es el municipio de Apodaca, en este lugar aparentemente fue un cortocircuito lo que provocó este incendio, no hubo personas lesionadas, pero sí se movilizaron elementos contra incendio de aquí de Nuevo León y también protección civil del estado y protección civil de Apodaca. Te repito, no hubo personas lesionadas en este incendio que ocurrió allá en la colonia Santa Cecilia, en el municipio de Apodaca, y por otra parte, Ahora te voy a dar a conocer dos informaciones en el sentido en que eh, hubo eh, un robo y un asalto. El robo fue cometido aquí en Monterrey y el asalto fue cometido allá en el municipio de Guadalupe. Estas imágenes que te estamos mostrando son de las cámaras de seguridad que eh, captaron el momento en el que esta persona ingresa a una taquería ubicada sobre la avenida Bernardo Reyes en la colonia Hidalgo, en el lugar este sujeto comenzó a sacar dinero otros artículos también de esta taquería conocida como Tacos Ricam en este sitio este sujeto al momento de que iba saliendo de este negocio pues es detenido por elementos de la policía de Monterrey este hombre fue identificado como Rosendo de 38 años de edad quien ya se encuentra a disposición del Ministerio Público y también eh, el día de ayer ocurrió un asalto por el municipio de Guadalupe en el cual dos sujetos con armas de fuego ingresan a una panadería amenazan a los empleados, les quitan el dinero que había en la caja registradora, sus teléfonos celulares, y se dan a la fuga. En este lugar, esta panadería se encuentra ubicada en la calle Israel Cavazos, en la colonia Andalucía, y en el municipio de Guadalupe, la policía ministerial trata de ubicar a estos dos delincuentes que, te repito, armados con pistola, llevaron a cabo este asalto. Pero Catherine, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad de Monterrey. Marcial, te agradezco por esta información relevante sobre hechos que han ocurrido en las últimas horas en la entidad, que por supuesto estaremos muy al pendiente si llegan a surgir datos relevantes a lo que ya nos has mencionado. Claro que sí, hasta luego, muy buenos días. Marcial, nuevamente te agradezco por esta información también quiero agradecer a las personas que nos acompañan ya a esta hora de la mañana en ese espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey también les recuerdo en nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Ciber TV también en todas las demás en Instagram en Twitter para que nos sigan y nos dejen sus comentarios. Continuamos con más información, temas locales ante la aparición de nuevos temas y problemas que competen al estado de Nuevo León. el gobernador Samuel García mencionó que se requiere de una nueva carta magna que aterrice dichas cuestiones. Asegur Creo que el estado necesita las facultades para enfrentar temas que atienden la federación el mandatario estatal también se refirió a la delincuencia organizada que sostuvo en la que aqueja con más delitos al estado y la cual es facultad de la federación así como al tema del agua que también está a cargo del gobierno central, la iniciativa de reforma integral a la carta magna la presentó este lunes en la oficialía de partes y fue recibida por la presidenta del congreso Ivonne Álvarez, escuchemos Quiero agradecer presidenta Ivonne, coordinadores de las bancadas, amigos integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, al grupo de acompañamiento y sobre todo agradecer a Nuevo León la oportunidad de plantear un nuevo Nuevo León que va a depender de todos y de todas nosotros. Hoy es mi primer visita al Congreso del Estado ya como Poder Ejecutivo, agradezco infinitamente aquí en este recinto el trato que han dado al Poder Ejecutivo, la confianza que depositaron al aprobar el presupuesto por unanimidad y la altura y el respeto que nos hemos tenido, que ha sido, creo yo, en décadas que no se veía en nuestro Estado. Gracias a nombre de todo el Poder Ejecutivo. Hoy es un día... Continuando con más información, tras un duro esfuerzo para lograr que la muerte de decenas de mujeres cobrara importancia y se emitiera una alerta de violencia de género contra las mujeres, esto en el estado de Nuevo León. Hoy esta herramienta está en pausa, así lo deja a conocer la activista Irma Ochoa, quien fue la impulsora del mecanismo y apunta que la tarea está a cargo de la recién creada Secretaría de la Mujer. Sin embargo, aunque han pasado varios meses, no se han reactivado los trabajos coordinado con los tres órdenes de gobierno y los tres poderes para dar respuesta a disminuir las viol la violencia en contra de las mujeres, adolescentes y niñas. Es por ello que es importante que se reactiven esas actividades. A propósito del Día Internacional de la Mujer, la activista destacó que es una oportunidad para analizar los retos que enfrenta el género. Fue en el año 2016 cuando la Secretaría de Gobernación emitió la alerta de género para Nuevo León. Continuando con más de esta información, Olga Susana Méndez Arellano, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León, dio a conocer que la situación que viven las mujeres es alarmante, pues desde el año 2017 suman 526 casos de muertes violentas de mujeres y niñas también. Y en lo que va del año 2022 van 1.118 presuntos delitos de violencia familiar. Escuchemos. En enero de 2022, 76 mujeres fueron víctimas de feminicidios en México, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La entidad con más víctimas de feminicidios es el Estado de México, con 14 en el primer mes del año. Le siguen la Ciudad de México y Oaxaca, con seis víctimas cada uno. En tanto que Baja California, Baja California Sur, Campeche, Durango, Guerrero, Hidalgo, Tamaulipas y Yucatán, solo hay registro de una víctima de feminicidio durante enero. Dentro de los estados con menor tasa de feminicidios están Puebla, Hidalgo, Guanajuato y Nuevo León, con 0.6 feminicidios por cada 100.000 mujeres cada uno. Sin embargo, la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado, Olga Susana Méndez Arellano, denunció que la situación que viven las mujeres es alarmante, ya que desde 2017 a la fecha suman 526 casos de muertes violentas en mujeres y niñas, y tan solo este 2022 van 1.118 presuntos delitos relacionados con violencia familiar. Indicó además que se han detectado casos de niñas violentadas desde los tres días de nacidas hasta mujeres de 89 años de edad. Las cifras muestran que entre 2017 y 2022, las muertes violentas crecieron 81% al pasar de 64 a 116 casos. Destacó que el municipio con más casos de este tipo es Monterrey, que registra 116. Le sigue Guadalupe con 49 y en tercer lugar Escobedo con 36. Guadalupe Mijangos, CiberTV Noticias Monterrey. Guadalupe Mijangos, buenos días, te agradezco por esta información y como justo ya lo mencionaban, alarmantes, esas cifras, es muy triste. A continuación le vamos a mostrar esas imágenes, la población total en México, 51.2%, 64.5 millones de mujeres. En el estado de Nuevo León, el 50.02%, equivalente a 2.9 millones de mujeres. Aquí estamos también viendo mujeres en Nuevo León por edades de 0 a 9 años, 453.242, igual de 10 a 19 años, 458.971. El grupo más grande es de 20 a 29, como lo estamos viendo a continuación en esta pantalla. Son mujeres de Nuevo León, como ya lo mencionaba, por edades, ahí lo estamos viendo, de 20 a 29 años por años de estudios y situación laboral. El promedio de años de estudios de las mujeres en Nuevo León es más alto que la Nación estudios años, hombres y mujeres, ahí lo estamos viendo en pantalla, y las que son jefas, la cantidad de hogares que son encabezadas por una mujer es menor en Nuevo León que el promedio nacional. Esto, tras fuentes del Inegi. Continuamos con más información relacionada a esto también. Usuarios en redes sociales, vean nada más las imágenes que le vamos a presentar a continuación. Exhibieron a un presunto acosador a bordo de un camión de la ruta 214 Terranova, esto en el municipio de Juárez, Nuevo León. El video muestra a un hombre robusto con lentes oscuros y el cubrebocas en la barbilla, y lo estamos viendo en pantalla, que acaricia el cabello de la mujer que va sentada delante de él. Testigos indicaron que el sospechoso tocó de manera inapropiada el cabello de la, de la pasajera en varias ocasiones por lo que comenzaron a grabar la escena para así poderlo exhibir en redes sociales indicaron que al descubrir que estaba siendo grabado el hombre comenzó a amenazar, se pide a la población que detecte este tipo de situaciones a notificar de inmediato al operador y dar aviso a las autoridades policiacas Ahí las imágenes y como ya no se dio cuenta, pero afortunadamente los demás pasajeros pudieron grabar este momento y difundirlo a través de las redes sociales. Continuando con más de esta información, las calles se volverán a pintar de morado con la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, en donde más que celebrar el día, las mujeres saldrán a las calles a exigir alto a la violencia y justicia por las que ya no están. Hoy miles de mujeres levantarán la voz al unísono para exigir un alto a los feminicidios, violencia y desigualdad contra las mujeres a través de una marcha convocada en diversas ciudades. Aquí en Nuevo León, las actividades iniciarán en la explanada de los héroes a partir de las 17 horas en donde se podrán apreciar actividades artísticas y de lectura por parte de grupos y colectivos feministas. Dos horas más tarde se iniciará la marcha por las calles del centro de Monterrey. La convocatoria está dirigida a mujeres cisgénero, mujeres trans y personas no binarias. También se espera la presencia de contingentes para maternidades e infantes, mujeres con discapacidad, población LGBT+, mujeres pro-aborto y madres de desaparecidas, entre otros. Además de colectivos como Pueblo Bicicletero, Batucada Feminista, Fundén y el colectivo Trans Monterrey. Si vas a asistir a la marcha del 8M, te recomendamos llevar los siguientes artículos. Identificación, celular con batería ropa y calzado cómodos, dinero en efectivo, termo con agua, barrita energética y un pañuelo para alentar la causa. Pídele a una amiga que no vaya a asistir a la marcha que esté al pendiente de tu ubicación y recorrido. O bien, acércate a alguna organizadora de la marcha en caso de sentirte insegura. No regrese sola a casa. Ponte de acuerdo con un grupo de amigas, amigos o familiares para resguardar el regreso a tu domicilio. Para CiberTV Noticias Monterrey, Salma Lee. Salmanita, agradecemos por esta información. Importante también seguir las recomendaciones que ya nos mencionabas anteriormente para el día de hoy, 8 de marzo. Continuamos con más información. Ahora es momento de conocer cómo se va a comportar la temperatura para el día de hoy, martes, los próximos días. Para esto vamos con mi compañera Yuli Castillo que nos tiene más información al respecto. Muchísimas gracias, qué gusto, me da poder saludarlos de nueva cuenta y es momento de conocerlos. los detalles del pronóstico del tiempo. Para este martes 8 de marzo, un cielo completamente despejado, temperatura máxima alcanzando 23 grados centígrados, el pronóstico de lluvia es bastante bajo, la humedad relativa en 53%, ya a las 22 horas habrá un descenso en las temperaturas, marcando los 12 a los 13 grados centígrados, un cielo claro, la humedad relativa en 67%. Para el día de mañana, miércoles, mitad de semana, Va a continuar un ambiente fresco en el transcurso de la mañana y también por la noche, pero ya por la tarde la temperatura máxima estaría llegando hasta 21 a 22 grados centígrados, mínima de 8. El día jueves un cielo totalmente despejado, la temperatura por la tarde alcanzando casi los 30 grados centígrados, con mínima de 13. El día viernes arrancamos el fin de semana nuevamente con ambiente fresco en el transcurso de la mañana. Abríguese bien, ya por la tarde sale el solecito, alcanzando 28 grados centígrados, sin pronunciar pronóstico de lluvia y en el transcurso de la noche vuelve a descender la temperatura marcando los 7 a los 8 grados centígrados y el día sábado pues el día más fresco de la semana 4 grados centígrados por la mañana, la máxima de 18, nuevamente en el transcurso de la noche va a descender la temperatura marcando los 5 a los 6 grados centígrados y el día domingo un cielo medio nublado, la temperatura máxima de 23, mínima de 10, un cielo parcialmente nublado y sin pronóstico de lluvia. Te comento, importantes para estos próximos días en el transcurso de la mañana y por la noche el ambiente fresco es debido al sistema frontal número 34 de la temporada que este mismo se va a desplazar con características de estacionario por todo el noroeste, por el noreste y también por el centro del territorio nacional, esto mismo estaría generando un descenso en las temperaturas y también no se descarta la probabilidad de precipitaciones mientras que para Tijuana un cielo despejado para esta jornada de martes, la temperatura máxima de 19 con mínima de 8 grados centígrados. Allá para Chihuahua un cielo medio nublado, la máxima de 20 con mínima de un solo dígito, 4 grados centígrados. Ambiente bastante fresco. en Mazatlán 24 con 15, cielo claro. Guadalajara, Celaya, para Acapulco un cielo medio nublado. Las temperaturas máximas de 28 a 30 grados centígrados con mínimas de 11 a 12 grados centígrados. En Acapulco 22. Ya para todo el sur, para el sureste de la República Mexicana, predominando un cielo medio nublado. a consecuencia de un canal de baja presión tendremos pronóstico de lluvia para Cancún, ambiente inestable, aunque las temperaturas van a continuar calurosas 29 a 30 grados centígrados ambiente bochornoso, la temperatura mínima de 22 a 23 grados centígrados, 35 grados centígrados allá para Mérida, para Tuxla Gutiérrez 34, en Veracruz con 27 grados centígrados, allá para Reynosa 25 con 16, un cielo medio nublado, disminuye ya la probabilidad de precipitación para esta jornada, mientras que para Torreón tendremos un cielo despejado, la temperatura máxima de 29 con mínima de 11 grados centígrados y allá para el territorio tejano, para El Paso, la temperatura máxima para este día, 13 grados con mínima de 2. En Macal en un cielo cerrado, la temperatura máxima llegando hasta 13 grados centígrados con una mínima que oscila de los 9 a los 10 grados Celsius. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo que siga teniendo usted un excelente martes. Soldep de México presenta. Buenos días, gracias por continuar con nosotros en Ciber TV, Noticias Monterrey, tenemos más información. Ahora nos vamos a temas nacionales, vean nada más, Palacio Nacional fue protegido con vallas metálicas en el marco del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, ello no fue impedimento para que mujeres se movilizaran al grito de no nos paran. Alrededor de las seis horas de este martes, decenas de mujeres llegaron al Zócalo de la Ciudad de México para manifestarse contra la violencia de las que son víctimas. Las manifestantes se colocaron a lo largo de las vallas metálicas que protegen Palacio Nacional y desplegaron el mensaje justicia para las víctimas. La noche del lunes, la colectiva Antimonumenta Vivas Nos Queremos pintó la leyenda México Feminicida sobre las vallas metálicas que rodean Palacio Nacional, como lo estamos viendo en pantalla a continuación. Acompañó la leyenda del mensaje conservador a la impunidad que protege asesinos, violenta su omisión como respuesta a la aseveración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que las manifestaciones violentas no son feminismo, sino una postura conservadora reaccionaría en contra nuestra, en contra de la política de transformación. Este 8 de marzo se prevén múltiples marchas rumbo al Zócalo Capitalino que serán resguardadas por 3.000 mujeres policía. Y colectivos feministas sobrevolaron este lunes un dirigible en el cielo de la Ciudad de México para recordar a mujeres víctimas de feminicidio, previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. El dirigible de unos 50 metros aproximadamente fue puesto en vuelo con las frases 10 feminicidios diarios y ninguna en el olvido, con la finalidad de visibilizar los casos de violencia y feminicidio que han ocurrido en el país desde hace años. Protestamos con dolor en el cielo en contra de los asesinatos diarios a mujeres por el simple hecho de ser mujeres y lo hacemos desde las alturas para estar más cerca de nuestras hermanas, señalaron los colectivos que mantuvieron su anonimato en un breve comunicado. Seguimos con más de esta información. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, un día para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Escuchemos. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un día para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. El logro de la igualdad de género en el mundo comienza por asegurarse de que las necesidades y experiencias de las mujeres estén integradas en la tecnología y las innovaciones. La UNESCO trabaja en todas sus esferas de competencia para promover la igualdad entre los géneros y los derechos y la autonomía de la mujer en el marco de su mandato en pro de la paz y las sociedades sostenibles. El logro de la igualdad de género en el mundo comienza por asegurarse de que las necesidades y experiencias de las mujeres estén integradas en la tecnología y las innovaciones. El movimiento del 8M se hace cada año más fuerte y poderoso como cada una de las mujeres que lo componen. Grupos, asociaciones, fundaciones, ONGs y mujeres en general siguen luchando cada año por acabar con los acosos, asesinatos, violencia de género, brecha salarial y las desigualdades en todas sus formas. En 2022, la UNESCO une su voz a la de toda la familia de las Naciones Unidas al celebrar este Día Internacional de la Mujer bajo el lema Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible, reconociendo la contribución de mujeres y niñas de todo el mundo que están liderando la carga en la adaptación, mitigación y respuesta al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todos. Para Ciber TV, Daniel Rodríguez. Daniel, te agradezco por esta información y mujeres de todo el mundo se manifiestan en defensa de sus derechos contra la discriminación y la violencia machista que cada año cuesta la vida a más de 80 mil mujeres según cifras de Naciones Unidas. Decenas de mujeres tomaron las calles de París para conmemorar este 8 de marzo. En más información, al menos 10 personas fueron detenidas tras los hechos violentos registrados el pasado sábado en el Estadio Corregidora durante un partido de fútbol entre los Gallos Blancos y los Zorros. La Fiscalía de Querétaro dio a conocer que los detenidos fueron capturados con órdenes de aprehensión por su posible participación en los delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito. Las detenciones se realizaron tres cateos en diversas colonias, asegurando 82 prendas deportivas con logos del equipo del Querétaro, cuatro partes de tenis, algunos con manchas posiblemente de sangre, 22 teléfonos celulares, entre otros artículos, entre otras cosas. Para dar con los presuntos responsables se analizaron 583 imágenes, 78 videos, más de mil mensajes de información y denuncias anónimas al número 089, además de información de videos de las cámaras de vigilancia del Estadio Corregidora. Los ecos de los lamentables incidentes ocurridos el sábado en el Querétaro Atlas de la Liga Mexicana siguen resonando en todo el mundo del fútbol. Pese a las terribles imágenes que se vieron este lunes, las autoridades locales de Querétaro responsables de la inseguridad en el estadio insistieron en que no hay fallecidos entre los aficionados afectados por la por esta pelea que se tuvo esta riña el sábado pasado. El propio gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, máxima autoridad del Estado, ya comentó el domingo. Es increíble que no haya muertos porque literalmente se ven inertes en los cuerpos. Sin embargo, mi responsabilidad es decir la verdad y no vamos a ocultar nada. Esas personas están vivas y recibiendo atención médica. En otros temas nacionales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgó un estímulo adicional a las gasolinas y el diésel para evitar su aumento de precio y con ello la afectación a miles de mexicanos. A partir de este 5 de marzo y hasta el 11 de el gobierno federal absorberá los 5.49 pesos por litro del impuesto especial sobre producción y servicios de la gasolina magna y los 6.03 pesos por litro del diésel. En el caso del estímulo fiscal para la gasolina premium estuvo cerca de llegar al 100% alcanzando el 97.14% lo que significa que los usuarios deberán pagar 13 centavos por cada litro del impuesto especial sobre producción y servicios Señaló que las tensiones geopolíticas en el mundo han provocado fuertes incrementos en los precios internacionales del petróleo por lo que en lo que va del año el precio del crudo de referencia WTI ha crecido 41.5% mientras que la mezcla mexicana de exportación lo ha hecho 46.3% Sol de, de México presentó Buenos días, tenemos más información en Ciber TV Noticias Monterrey, pero antes de esto nos vamos a un pequeño corte y regresamos con más. Buenos días. Desde la barra con los futbolistas, lunes, miércoles y viernes, desde las 2 de la tarde por CiberTV. TV. Paranormal, viernes 7 de la noche a través de CiberTV. <risa> Travesías mágicas con la tía Sandy Celeste, domingo 10 y media de la mañana por CiberTV. En este momento vamos a enlazarnos con mi compañera Nayeli Peña que nos tiene información, un adelanto sobre lo que vamos a ver al finalizar este espacio informativo de CiberTV Noticias Monterrey en la entrevista con Nayeli. Buenos días Nayeli, tú nos tienes más información. Hola, Katherine, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Así es, como ya lo mencionas. Bueno, vamos a hablar en la entrevista con Ayeli acerca de los eczemas. Para aquellas personas que no están relacionadas con este término, póngale mucha atención a las 11.30 de la mañana. Vamos a hablar acerca de esto con el dermatólogo Roger González, quien nos va a platicar pues muchos eh, síntomas relacionados con esta eh, patología y también hay que destacar que... Obviamente mucha gente sufre caspa, pero ¿qué tal si es el eczema? Y no sabe, entonces hay que hacer un tratamiento, pero toda la información lo va a poder ver más tarde. Caterin. Excelente, Nayeli. Información muy interesante, muy importante para que no se lo vaya a perder el día de hoy, 11.30. Gracias, muy buen día. Gracias, buenos días, Nayeli. Al finalizar ese espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey, continuamos con más. Iniciando con temas internacionales, las delegaciones de Rusia y de Ucrania celebraron este lunes su tercera ronda de negociaciones en la zona del bloque de Belovechka, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Tras la finalización de las negociaciones, el líder de la delegación rusa Vladimir Medinsky expresó la esperanza de que los corredores humanitarios empiecen a funcionar este martes. Indicó que la delegación rusa llegó a las negociaciones con un paquete de documentos, llevó acuerdos, proyectos y propuestas concretas y también esperaba firmar por lo menos un protocolo respecto a los puntos en los que ambas partes fundamentalmente llegaron a un acuerdo. La parte ucraniana llevó todos los documentos a casa para estudiarlos, no pudo firmar nada en este lugar y dijeron que regresaremos a esta cuestión, quizá durante la próxima reunión fue lo que señalaron. La guerra en Ucrania empieza a dar indicios de que se va a tardar un conflicto largo. Putin ha hecho públicas sus exigencias para acabar con la invasión entre los que se preparan para esa guerra larga el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Tras varios intentos de asesinato, ha compartido un video desde la ciudad de Kiev, la capital, y no ha tenido reparos en decir... Dónde se encuentra y en dar su dirección aquí está Kiev por la noche nuestras oficinas, es lunes por la noche nos acostumbramos a decir que el lunes es un día difícil, hay una guerra en mi país, así que para nosotros todos los días son lunes, Dice mientras se graba a sí mismo con un móvil en la mano y se pasea por varias estancias hasta que llega a su despacho también lanza un mensaje, me quedo aquí en Kiev, en la calle, Bankova no tengo miedo y no me escondo de nadie me quedaré en Ucrania mientras sea necesario para ganar esta guerra por la Escucha, Ескуча. Ось вечорник Києва наш офіс. Понеділок вечір. знаєте, ми говорити понеділок день В війна, тож кожен день Trolladoras y grandes columnas de humo, los ataques rusos han provocado un incendio en un depósito de petróleo en Sitomir. Al menos 13 personas murieron el lunes en un bombardeo que alcanzó una panadería industrial en Macarib, a unos 50 kilómetros al oeste de Kiev, indicaron los servicios de socorro. En un mensaje en Telegram, los servicios de socorro indicaron que unas 30 personas se encontraban en el recinto de la panadería en el momento de este bombardeo. Las cifras de civiles fallecidos siguen creciendo y evacuar a los heridos se complica. En ataques obligan a trasladar los hospitales a los sótanos. La Policía Federal Alemana ha contabilizado hasta este lunes la llegada al país de 50.294 personas huidas de la guerra de Ucrania aunque no se está produciendo un registro sistemático de los recién llegados informó hoy el gobierno un portavoz del Ministerio del Interior Maximilian Kahl indicó en una rueda de prensa en Berlín que la mayoría de los ucranianos que llegan a Alemania disponen de pasaportes biométricos por lo que pueden entrar sin visado y también quedarse hasta 90 días sin tener que dar parte a la Autoridades. El presidente de Estados Unidos Joe Biden envía a la vicepresidenta Kamala Harris a Europa del Este en una misión urgente esta semana para reforzar la unidad occidental. Harris se reunirá con líderes en Polonia el jueves y en Rumania un día después. Siguiendo con más información internacional, los Cuerpos de Socorro y Protección Civil de Guatemala iniciaron este lunes la evacuación preventiva de una comunidad ubicada en las faldas del Volcán de Fuego con fuerte actividad desde el pasado fin de semana. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres detalló al periodista que la evacuación tiene lugar en el poblado Panibaché 1, en el municipio de San Pedro, Yepocapa, departamento de Chimaltenango, unos 60 kilómetros al oeste de la ciudad de Guatemala. Continuamos con más información en Ciber TV Noticias Monterrey En este momento vamos del otro lado del estudio con mi compañera Carla Homosigo En Tendencias para ver esos videos virales de este martes Hola sigo muy buenos días, ¿Cómo amaneciste? Hola Catarín, muy buenos días, muy bien, en este día pues iniciando este martes que es un día muy especial para nosotras las mujeres y es por eso que decidí traer un video muy especial y quedado mucho de qué hablar en las redes, Catarín. Déjame te platico lo que vamos a mostrar uh -huh. hoy en, en tendencias, déjeme les digo que hay un maestro ahí en Michoacán que decidió darle un cambio a la letra de la canción, ustedes recordarán la de arroz con leche, ¿Verdad? Que es la conocemos todos, pues este maestro decidió darle un cambio, cambiar la letra y lo hizo viral y pues así de esta, de esta manera, él quiere conmemorar y empoderar a las mujeres. Vamos a ver el video. No. Y vamos a continuar cambiando totalmente de tema con otra con otro video. Bueno, más que nada es una boda que ocurrió aquí en Monterrey y se volvió viral porque pues, los novios tuvieron la idea de colocar tanto en el baño de mujeres como en el baño de hombres las fotos de los invitados que estaban solteros. Ahí como que para ligar y para que pues en la boda, miren, no estuvieran ahí sentados sin hacer nada. No, no, no. Pegaron las fotos y, pues, obviamente, un chico grabó y dijo: Miren, de que ustedes, de que nosotros ligamos en una boda, ligamos en la boda. Vamos a ver el video. Video. Nuevas tendencias de encontrar pareja en una boda en Monterey. Nuevas tendencias de encontrar pareja en una boda en Monterey. Y ya por último seguimos con otro video que sucedió en Guadalajara que como le platicaba también se volvió viral y fue porque unos jóvenes mientras esperaban el metro empezaron a cantar, bailar y hasta hacer la famosa ola que todos conocemos y pues esto se volvió viral en las redes y en, sobre todo en TikTok y ayer estuvo circulando en todos lados. Vamos a ver el video. Y así es, Caterina, estos fueron los videos más virales de este martes y me gusta, me gustaría saber qué es lo que piensas. Mira, los tres padrísimos, el primero me encantó la modificación de esta letra porque desde pequeñas ya empoderando a las niñas, eso es muy importante, Carla Así es, la verdad, cuando me lo empezaron a compartir en las redes, lo vi, y uh -huh. dije, esto lo tenemos que pasar en tendencias y qué bonito porque pues fue una iniciativa de un maestro y que lo está cantando con todas sus niñas, inclusive en los comentarios en el video podías checar, lo podías ver que decían, oye, de, ponlo para poder descargarlo, lo vamos a aplicar en otros lugares y la verdad fue algo muy muy bonito. Súper bien, una excelente iniciativa Iniciativa, y por otro lado, el segundo video es una muy buena opción para conseguir pareja en las bodas. ¿A poco no, Carla? Oye, es que no sé si te ha pasado que a veces te invitan y pues nada más eres tú, ¿verdad? Vas a la boda y pues sí. ahí estás viendo, nada más que todos están bailando y uno sentado, pero ¿te imaginas con esa opción? Es como una especie de Tinder de boda, sí, ¿no? Hombre, de que bailas y ligas lo haces, y qué buena ¿Qué? idea de Ajá. los novios, sé ¿eh? que dijeron, pues ahí para que suceda algo, la magia <risa> en la boda. <risa> la verdad que sí, y no dudo que en próximas bodas ya estén implementando esto, la verdad. Así es, yo les doy permiso para que peguen ahí mi foto, por mí no hay problema, lo pueden pegar. Perfecto, Carla, queremos agradecerte por esos videos en tendencia. ¿tus redes sociales cuáles son para que las personas vayan a seguirte? Claro que sí, me pueden buscar como Carlos Musigo en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, TikTok, ahí estoy al pendiente de todo. Muy bien, te vemos el día de mañana y por cierto, el día de hoy vas a ir a la marcha, ¿verdad? Así es, vamos a ir a conmemorar, ¿verdad? A ser parte una, una, una mujer más, pues uh -huh. que vamos a ir a marchar y pues la verdad este, estoy este, emocionada este, yo sé que no es un día para celebrar pero hay que alzar la voz, hoy más que nunca y unirnos, lo importante entre mujeres es unirnos y apoyarnos Así es Carla, como tú lo mencionas, unirnos que es lo más importante, que es fundamental estaremos al pendiente de tus redes sociales sobre esta marcha, que tengas claro. muy buenos días y te vemos el día de mañana Así es Caterina, nos vemos mm -hmm. Y cambiando completamente de información, ahora vamos con mi compañero Rafa Martínez para conocer los temas más relevantes del mundo deportivo. Gracias Caterina. nos acomodamos que vamos con la información de los deportes y déjeme le platico lo que ha sucedido el día de ayer por la noche, salió a trascender esta noticia y es que Tomás Boy Espinosa apodado el jefe, eh, leyenda con el equipo de los Tigres y también fue entrenador de los rayados del Monterrey, bueno fue hospitalizado de emergencia luego de que se eh, en Acapulco Guerrero se le detectara... Pues una tromboembolia pulmonar eh, ayer por la noche a la edad de 70 años. Los primeros reportes señalan que Tomás Boy se encuentra grave, eh, esperando que en las próximas horas son importantes para ver su reacción después de haber sido internado de emergencia en Acapulco Guerrero y bueno pues el jefe está en observación está delicado de salud y esperemos que pueda recuperarse pronto de esta eh, tromboembolia pulmonar que sufrió el día de ayer por la noche Tomás Boy Espinosa y bueno vámonos también con lo que sucede y los ecos de lo que sigue sucediendo después de lo del eh, invasión de cancha que hubo el pasado sábado y bueno, pues ahora eh, salen a relucir más eh, situaciones y hoy por eh, cuestiones de horas eh, más adelante, minutos tal vez, se empiecen a esclarecer muchísimas cosas. Se habla que están buscando solamente a 26 personas porque hay 26 heridos, entonces solamente van a buscar a 26 responsables, a los 26 ...que dejaron en el hospital, bueno, esos tendrán que esperar a que sus eh, agresores sean capturados. Por lo pronto, en la Junta de Dueños que se celebra el día de hoy, se tomarán decisiones importantes. Trasciende que ya es un hecho y que solamente falta hacerse oficial. La desafiliación del Querétaro, estaría Querétaro quedando fuera de la competencia y esto conlleva a tomar decisiones de qué se hará con el resto del torneo, porque ya va la mitad de la temporada, hay equipos que ya jugaron con el Querétaro, qué se va a hacer con esos puntos que ganaron esos equipos, qué se va a hacer con los que todavía no jugaban y que pues son puntos que, que van a faltarles al final de la, de la competencia para ver si pueden lograr un lugar en la liguilla o no. Por lo pronto, se jugaría ya la siguiente jornada, el viernes, todo volvería a la, a la normalidad en cuanto a la actividad deportiva y en ese sentido, bueno, tener la posibilidad de conocer más a detalle después de, de mediodía todo lo que está sucediendo en torno a esta situación. Y vamos con lo que sucede con Hernán Cristantes también, porque vaya declaración el día de ayer en conferencia de prensa, el director técnico del Querétaro habla de amenazas de muerte a él y a sus jugadores. Hoy hay un plantel sensible, un plantel con, con temor, con amenazas, cuando el plantel realmente no estuvo involucrado en ningún acto de violencia ni, ni ni incitando a que pasaran estas cosas. El marco estaba espectacular, todos estaban disfrutando lo que estaba pasando en la cancha. Eh, era un buen partido de fútbol, era una buena tarde, había muchas familias en el, en el estadio. Eh, la gente de Atlas alentando la gente de, de, de Querétaro alentando y, y, y algo pasó, algo sucedió y todo se salió de control bueno y quienes también alzaron la voz fueron los jugadores del Atlas que pues salieron con estas playeras en blanco pidiendo paz a todo el fútbol mexicano y que todo se esclarezca de la mejor manera, escuchemos parte de lo que se vivió como hermanos como padres, como hijos simples seres humanos, eh, la verdad muy triste por los hechos vividos el fin de semana pasado, eh, mismos que condenamos categóricamente y que no vuelven a repetirse jamás. Queremos externar todo nuestro apoyo a todos los aficionados afectados y seres queridos que estuvieran en el lugar de los hechos, se le está dando seguimiento cercano a todas, las, a todas las situaciones. Es que crecimos y creemos en los valores del deporte, por eso estamos todos acá juntos, porque queremos un fútbol sin violencia y en paz. Muchas gracias. Palabras de los elementos de los rojinegros del Atlas. Hay que estar muy al pendientes a través de nuestras redes sociales, de todo lo que conlleve la reunión de dueños que está por realizarse, para tener detalles de lo que se viene en el futuro del fútbol mexicano y del presente torneo. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. Rafa, te agradezco por esta información, ahora vamos del otro al estudio con mi compañero Alfonso Pérez para que nos platique temas del mundo del espectáculo, buenos días Alfonso. información de los espectáculos en esta mañana de martes, gracias por estar con nosotros, martes 8 justamente de marzo, en este día tan especial para todas las mujeres y para todo el mundo, pero sin duda para las mujeres, en este día internacional de la mujer, justamente en el cual así empezamos, ¿Por qué? Porque desde temprana hora muchos famosos ya empiezan a compartir algunas publicaciones a través de las redes sociales, y aquí vamos a mostrar poquitas, porque son las primeras que han salido en las primeras horas de este día, ahorita en este momento ya hay más famosos también compartiendo a través de las redes sociales, pues sí, justamente estas publicaciones que Estamos viendo en la pantalla. Ricardo Montaner son ellas, eh, las que con su amor manejan los hilos de esta familia de locos. Feliz Día eh, Internacional de la Mujer, por Ricardo Montaner. Marco Antonio Solís con ellas, todos sin ellas nada, que nunca nada ni nadie les quite a las alas. Hashtag 8M, los chicos de Amaral también os deseamos lo mejor en este día, este año, siglo, milenio, periodo. Y era a todas. Hashtag 8M, Mariana 8 integrante de 7 La sororidad entre mujeres es esencial en la humanidad. Sigamos juntas luchando por nuestros derechos. Y bueno, muchos de ellos utilizando una, una eh, pues playera o algún color, algún vestido morado no que sin duda identifica a este día Yuri también fue de las primeras, feliz día de la mujer divina, valiente, guerrera, bendecida porque te levantas cada día con mucha fe y esperanza y también el feliz día internacional de la mujer, Laura Zapata no se queda atrás con esa publicación, Antonio Banderas también en todas sus redes sociales International Women's Day, así lo pone justamente cuando las mujeres liderean toda la vida es más fácil Marian, Marina de Tavira, por la vida y la libertad de las mujeres, hasta Elmo, mire también la cuenta de él me está eh, felicitando justamente ahí en este día tan especial para todas eh, las mujeres que bueno, obviamente pues todos ¿no? conocemos eh, a muchas en nuestra vida y por supuesto la felicitación a cada una de ellas, Laura Pausini también, ahí está, y bueno pues así como le menciono, son poquitos de los tantos que ya están llegando el día de hoy justamente a través de las redes sociales, hoy se esperan muchos más por supuesto en las plataformas digitales, así que bueno, celebrar por supuesto y estar con ellas hoy, mañana y siempre. Vamos a cambiar la información, completamente completamente distinta y vámonos a algo que ocurrió el día de ayer donde también hubo mujeres presentes. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo la tradicional y famosa comida de los nominados al premio Oscar, la cual la ceremonia llegará el próximo 27 de marzo. Estamos viendo aparte de los famosos que se dieron cita justamente allá en Los Ángeles, California, donde les hacen una comida, les dan hartos regalos y al final se toman una fotografía todos juntos. Ahí estamos viendo a Benny Cumberbatch, quien está nominado, Bradley Cooper, que también llega pues nominado en esta próxima ceremonia, eh, Andrew Garfield también, eh, todos los actores que le mencionan se dieron cita el día de ayer, ahí está el mexicano Guillermo el Toro que llegó bien acompañado y bueno pues todos disfrutando de este momento conviviendo Kristen Stewart que decían miren si sonríe esta actriz de que siempre la vemos con cara super seria como la que estamos viendo justamente con Billie Eilish que también siempre tiene como que la misma cara el mismo gesto como que están enajadas con la vida pero bueno pues el día de hoy está muy feliz por estar completamente eh, pues disfrutando de esta tarde Jessica Chastain veía anteriormente a William, a, William a, a Will Smith, William Levy no, William Levy no anda ahí, Will Smith, quien también estuvo eh, pues en esta alfombra y bueno, así muchos justamente el día de ayer que se dieron cita en esta alfombra de eh, los nominados al Oscar, como le menciono, ceremonia que llega el próximo 27 de marzo y por supuesto que estaremos muy al pendiente trayéndole todos los detalles de lo que ocurra esa fecha, el próximo domingo 27 de marzo. Vamos a cambiar a más información y vámonos ahora con el gallito feliz Cristian Castro, y es que el día de ayer se compartió esa fotografía que se está viendo ahí en pantalla, porque, bueno, esa no la anterior ¿Por qué? Porque dicen que Cristian Castro tiene una nueva hija, que no la ha dado a conocer pero es que es justamente esa pequeñita que estamos viendo en pantalla, y aseguran que la persona que está sosteniéndola ese brazo que se ve ahí, es de Cristian Castro no hay mucha información por el momento, pero ayer, algunos medios de comunicación internacionales estuvieron compartiendo Cristian Castro fue padre una vez más y es esta pequeñita, Le menciono, es la única fotografía que se ha compartido y bueno, dicen que es la nueva hija del gallito feliz, hace que cuestión de meses que vino, el pasado mes de diciembre que vino aquí a la ciudad de Monterrey, Cristian decía que ya no quería más hijos porque dice la verdad, he fallado como padre la verdad, tengo que aceptarlo, no les he dedicado, no me he puesto las pilas para cumplir como padre, así que más hijos pues ya no, y ahora dicen que esta es la nueva bebé del gallito Félix. Estaremos, por supuesto, investigándola, a ver si es verdad y a ver si él dice algo al respecto pues, en cualquier eh, de sus redes sociales. Bueno, ahí está la información, la información de los espectáculos en este martes. Que tenga un excelente día. Marcial, te agradezco por esta información. Y Antes de despedir, quiero... Alfonso, disculpe Alfonso, gracias por esta información del mundo del espectáculo y antes de despedir voy a hacer lectura de un reporte que nos acaba de enviar mi compañero Marcial esto es una transmisión en vivo de Ciber TV Noticias Monterrey él menciona la marcha programada por grupos de mujeres en Monterrey para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, será vigilada por 100 efectivos de la Policía de Monterrey y 50 elementos de tránsito. Marcial, te agradecemos por esta información y también, como dato, el contingente va a salir a las 5 de la tarde, esto en la explanada de los héroes frente a Palacio de Gobierno. Además, también van a salir otros contingentes en Zaragoza y 15 de mayo en el centro de Monterrey. Mujeres que van a marchar el día de hoy, diferentes grupos como asociaciones de personas desaparecidas, también mujeres trans, mujeres madres de familia, universidades también periodistas. Estaremos muy al pendiente de esta información para que usted lo tome en consideración y conozca por qué calles va a estar circulando esta marcha. Queremos agradecerle que nos haya acompañado el día de hoy en Ciber TV Noticias Montaré. Como puede ver en pantalla, aparecen las diferentes redes sociales de Ciber TV. Nos pueden encontrar en su sitio web como Ciber TV Noticias mty .com, en Facebook como Ciber TV, en Twitter Ciber TV Noticias 1, en Instagram-Ciber bajo Ciber TV y también en TikTok como Ciber TV. Noticias para que nos sigan, nos dejen sus comentarios. Tenemos la línea de WhatsApp habilitada para ustedes para que nos mande sus reportes. El número es 81 23 52 2202. Lo está viendo en pantalla para que le tome alguna fotografía o bien ya lo registre en su teléfono celular. Queremos nuevamente agradecerle que siga teniendo un excelente martes y en este momento nos vamos a despedir con imágenes de la webcam México sobre Avenida Constitución. Muy buenos días.